quien recibe de quien recibe eh, los maltratos y el, la agresividad lo recibe de quien le dio a luz imagínate la mentalidad de esa niña ahora dice si eso es eh, mi madre que sería el mundo que sería quien no tiene ningún tipo de vínculo conmigo eh, es así el mundo eh, el, el mundo es tan agresivo y tan y tan malo que, que, que o yo he hecho una cosa tan mala que nacer para, eh, y no me merezco esto <coughs> perdón porque esto es, esto es algo que uno eh, no, no le pasa bien por la garganta le, se le queda el nudo eh, en, en el cuello eh, pensar que una madre eh, podría actuar de esa manera o sea, no es, no es una corrección señores, ver esa, esa niña envuelta en sangre como dice en el álbum popular eh, por esa golpiza me gustaría, lo grande del caso es lo que va a pasar con esa niña y lo que va a pasar con esa mujer. O sea, eh, ahorita viene una, lo de la, eh, la de la defensa y dice que estaba bajo el efecto del alcohol, que estaba deprimida, que estaba lo que sea. Pero es bueno que eh, ponerla a ella a ver, uno de sus castigos sería ponerla a ver eh, Animal Planet eh, por... Eh, por dos o tres semanas, para que ella vea cómo cuidan los animales a sus hijos, cómo lo protegen a sus hijos, los animales, o sea, los animales sin raciocinio, sin ningún tipo de, de, de mentalidad humana, y cómo cuidan a sus hijos. Ponérselo, aunque sea por dos o tres meses, que ella lo vea el día entero, eh, que ese yo creo que ese va a ser el mejor castigo que podría recibir, una persona así porque algún en algún momento en alguna parte de su conciencia está la madre en algún sitio escondido está la madre de esa niña en esa mente eh, que, a, que acaba de hacer un acto tan atroz como este que recibió esa niña dolor y pero más que dolor es frustración del, de, de, y a veces podría uno hasta avergonzarse de ser humano como lo somos. Simplemente es, una, es doloroso. Es un caso que ha consternado la República Dominicana. Eh, sucedió aquí en San Francisco de Macorís, pero las redes, ¿verdad? Y por la... Eh, ya el mundo entero lo ha, lo ha visto, ha visto esas imágenes. De hecho, en el día de ayer que los medios han encarado, se han hecho eco de esta situación yo debo admitir que yo no le he visto las imágenes porque el, el, cuando lo he estado he intentado verlo pues realmente no puedo, lo he quitado y solamente me he, he, he leído las informaciones que han salido porque es una situación como tú señalas que hasta de hablar es difícil que te salgan las palabras porque o sea, una situación tan atroz como es es difícil que tú la puedas asimilar, eso obedece Sergio amigo televidente. televidentes a muchas situaciones que está pasando en el mundo eh, hoy y que yo entiendo que de alguna manera pues nosotros estamos llamados a, a hacer algo para que esa situación pues no se vuelva a repetir tú mencionabas el caso de la niña donde la madre eh, el maltrato y también eh, fuera de cámara hablábamos de el, con la frecuencia que están utilizando ese sí. el, el ácido del diablo esa sustancia que, que es muy frecuente, tú casos que salgan... De persona, no, es que él se conoce cuando cuando mutilan como, a alguien. Como una manera de, de, de vengarse de alguna acción, eh, de, algo, de alguna situación que se haya dado entre, entre dos personas. Eh, tomar la decisión de rociarle ácido del diablo, eh, le está condenando, si es que queda viva condenando, a una situación eh, de por vida difícil... Entonces, son cosas a las cuales, Sergio, debemos prestarle atención. Tú decías ahorita fuera de cámara que tú no conoces la utilidad no, no. que tiene sí. el ácido del diablo para que sea se pueda vender de manera, eh, como si fuese ir a comprar cualquier tipo de bebida o arroz de bichuela a un establecimiento comercial. Yo creo que de alguna forma hay que buscarle eh, eh, la salida a que no todo el mundo de manera que la ganaria pueda tener acceso a manipular ese tipo de sustancias Son cosas que tenemos que mejorar nosotros en nuestro país. Mi comentario, Sergio, eh, va en función de la información que se dio a conocer en el día de ayer. Sabes tú que la base del Partido Revolucionario Moderno pues sigue, ¿verdad?, eh, Gritando. Porque sí. realmente entienden que no han sido beneficiados eh, colocándolo en el tren gubernamental, poniéndolo en puesto, eh, ya que se, se entregaron en cuerpo y alma en pro de que el PRM llegara al poder y que Luis Abinader hoy fuera el presidente. Y se sienten, en verdad, disgustados muchos mucho miembros de la base, porque entienden que ni siquiera la dirigencia media ha ido a los puestos clave para que de hecho la base pueda entonces ya pasar también a formar parte. Más sin embargo, lo hay muchos, eh, que no solamente a los dirigentes del PRM, sino otros que están fuera, pues también eh, tienen que eh, emitir algún tipo de comentario. Es el caso, por ejemplo, en un caso especial, y es el caso de Orlando Jorge Mera, a ver si Mr. Edward nos coloca ahí... Y de la familia entera en, en el tren gubernamental. La, la familia Jorge entera Mera, completa. Orlando Jorge Mera, representante delegado eh, político ante la Junta Central Electoral del PRM, es actualmente ministro de Medio Ambiente, pero así también es diputado su hijo, pero también su hermana es viceministra, eh, y ahora recientemente ac acaban de nombrar eh, embajadora en Brasil a su distinguida esposa. Y una de las críticas más grandes que ellos siempre le hicieron al per al PLD fue lo, lo, la, la familia de Danilo, que estaba en el poder entonces, en todo, a todos los niveles. Y entonces ahora. Entonces, eh, bueno, a, así me, bueno, así sí es bueno. Y, y la base eh, tragando aire. Yo entiendo que es una situación difícil y esa acción, esa situación que se, que se que es innegable, o sea, no hay forma de cómo ocultar. No, eso no, no. crea eh, una reacción mayor en la base del PRM. De manera que yo entiendo, Primero fueron los Cheverenay, los Cheverenay sí, toditos sí, sí, sí. todito funcionarios. Lo, eh, lo que nosotros conocemos, porque asumo que también hay otros que, que no, nosotros... De poca los, monta que, que van bajando. Sí, que no manejamos la información también, que andan por ahí. Pero es una situación que yo entiendo que debe el presidente o la, o la, o los, o la estructura eh, a ese nivel manejar eso para que esa situación no se ciega... Eh, eh, realizando dentro del PRM una de las críticas quejas de la base dice, ¿cuánto voto aportar, aportó el HBNA y, y su familia a, al triunfo de, de Luis Abinader o sea, ¿cuánto voto aportó para tener esa relevancia y que solamente sean ellos los que tengan el conocimiento para desempeñar una una que son, lo, que son los únicos que pueden tener desempeñar una función, o sea que eh, aquí este este país está, está lleno de PhD está lleno de, de especialistas y mira cómo estamos o sea y han sido funcionarios o sea ah, eso no es sinecuano, eso ah, no es sinecuano para que hagan la cosa bien así es esa esa situación yo entiendo que va a alimentarla para que la base rea, siga reaccionando eh, de manera incómoda y sintiéndose prácticamente eh, burlado porque eh, hay muchas situaciones que se están dando dentro del PRM que pueden seguirle causando mucho ruido al presidente de la República. Sergio, ah. en otro orden, yo quiero felicitar y resaltar la extraordinaria participación de la nuestra, la periodista nivel Carrosario en el día de ayer, que fue evaluada dentro de lo que aspiran a ser miembros de la Junta Central Electoral, una una participación sin ¿Sabe que A nivel que ha sido periodista, corresponsal mucho tiempo de, de, de, de, de la Junta, o sea, que conoce bien la, la intríngulas y de eso. Eh, porque independientemente de eso, una, una profesional eh, con mucha Muy muchos conocimientos, así que nosotros queremos felicitar a nivel Carrosario por esa, esa participación. Franco eh, y Franco ahí Franco Macorizana. Correctamente, así que vamos a esperar a ver qué pasa, mientras las evaluaciones siguen, eh, a ver que al final... Eh, ¿Cuáles serán los que tendrán, sacarán las mejores notas a juzgar por la Comisión Evaluadora eh, del Senado para elegir los próximos miembros de la Junta Central Electoral? Víctor, antes de irnos, yo quería hacer una pequeña acotación y, y, y eso porque me pasó a mí y porque veo una, una información en los periódicos. Eh, señores, eh, yo tuve eh, que pararme prácticamente en medio de la calle un buen rato, esperar, que una persona se desplace del centro, del centro de, la calle, de la calle o sea, en el centro de la calle en el área mía donde yo tengo que manejar ahí tocarle bocina él mirarme, quedarse ahí un rato y de luego desplazarse hacia la, eh, de manera que pase, le tuve casi mente que rozar para poder pasar eh, pa, eh, en, el, en, el, en las calles yo me pregunto si en, en, hay un accidente y, y yo choco a esa persona y seguro aparecen familiares y a mí me seguro me, me caen presos, yo caigo preso verdad pero pero una, una cosa es de quién es la responsabilidad no es mía ni del conductor en el caso mío que yo el conductor qué vamos a hacer con eso, los enajenados mentales que transita medio a medio la calle de San Francisco de Macorís y ya veo que no es un problema de San Francisco de Macorís es prácticamente del país completo ¿Mm? entonces si yo choco ese, a, ese señor, a ese señor si yo de una manera u otra él se me atraviesa en mi trayecto y no me da chance a resolver el problema de evadirlo yo caigo preso o sea, entonces vamos a esperar que eso suceda, que se pierda una vida y que judicialmente el conductor sea sometido y acusado hasta de muerte eh, involuntaria cuando, eh, la, cuando no tenemos la culpa lo, de, de, de tener el, el, el, el país completo de enajenados mentales tra, eh, deambulando por las calles. No es que no tengan derecho, es que el derecho que tienen es de recibir salud mental, o estar en un sitio adecuado para protección de él y los demás. Y yo, yo veo que así está, está pasando en Santiago, está pasando en la capital, está pasando en todos los sitios. Pero el problema es, sin yo querer un accidente, entonces me, le, le han llevando no solamente la desgracia a ellos, que ya la tienen, sino la desgracia a una persona que, que en sí no tiene culpa de nada. Claro que no tiene culpa, porque que el, el, el, el, se supone que, que un enajenado mental se le puede atravesar a una a, a una a un conductor y no le da chance a nada y no, y, y, y, el, y sucede el accidente. Entonces. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué tienen que hacer Salud Pública? Eh, hasta el Ministerio Público tiene que, tiene que actuar en esa en, eh, el, en, bueno, en esa situación. Ahí, ahí, está, ahí está el llamado, ciertamente, aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, es en el país, pero esta es la parte que a nosotros nos compete y que nos afecta directamente. Ahí está el, el, el, el llamado para que las autoridades pues, busquen la manera de cómo resolver esa situación, pues, sí, porque tenemos muchos enajenados mentales deambulando por las calles de San Francisco de Macorís, que en cualquier momento puede causar una situación difícil a cualquier conductor que nos desplazamos por las calles de aquí de San Francisco de Macorís. Vamos a una pausa y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos.